Quedó inaugurada este martes la Oficina de Libre Acceso a la Información del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El acto fue realizado en el Salón de Reuniones del Cabildo Local con la presencia del alcalde Alex Díaz, Jaime Marizán y Yodilis Mazara, representantes de la Dirección General de Ética Gubernamental. Esta institución que dirige el señor Lidio Cabel, que a través de la 204 nos impone transparencia en nuestras funciones públicas nos impone que los datos y los actos municipales cualquier ciudadano pueda obtenerlo sin ningún tipo de situación implique negación o posible negación. Trimestralmente ahora mismo se está midiendo otros índices que conforman lo que es el marco indicador de transparencia. Pero este indicador que medimos mensualmente, también este que ayuntamiento está siendo medido mensualmente por la Dirección General de Ética y de la Gubernamental. Y quiero felicitarles sinceramente porque ahora mismo de tener una calificación de 100. Es es La calificación de 100 no es simple. No es simple. O sea, quizás sobran los dedos de las manos para determinar quiénes tienen una calificación de 100. Los ciudadanos, todos tenemos derecho, un derecho constitucional, a acceder que se está procesando en una institución que maneja fondos públicos o fondos asignados de manera presupuestaria. La Dirección General de Ética, como órgano rector en materia de transparencia, gobierno abierto y ética gubernamental, se encarga o tiene como meta principal el fiel cumplimiento de la Ley de de acceso a la información. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.